Sí. Mi nombre es Gilberto Bedoya González Soy actualmente el director de la UMATA En Santa Rosa de Cabal Y es bastante interesante el ejercicio que hoy tuvimos Porque es un diálogo de saberes El principio del diálogo de saberes Entre conocimientos ancestrales Que tuvimos algunos integrantes De poblaciones indígenas de Risaralda Y otros conocimientos De, de técnicos y extensionistas del sector Inclusive de otro sector del país otra región del país Este diálogo de saberes enriquece tanto en la cultura que históricamente tenemos y que hemos cambiando eh, hemos venido cambiando a través de asociaciones y productores que implementan tecnologías sostenibles eh, ejemplo la reconversión de la ganadería, proyectos asociativos de producción de aromáticas y medicinales y condimentarias que podemos desarrollar en el sector, producción de frutas que es nuestro sistema un, un poco más más sostenible de acuerdo a las condiciones agroclimáticas y las condiciones cambiantes del mismo ese, ese proceso lo tenemos que enriquecer con otros conocimientos y otros, y otros saberes que hemos perdido o que están en algunos anaqueles o en algunas personas que no hemos tenido la, la oportunidad de conocer. Podemos intercambiar esos conocimientos y también algunas experiencias que hemos tenido exitosas en la región e inclusive algunos fracasos que también se han tenido.